FIARE son dos cosas al mismo tiempo, por un lado un grupo de personas y organizaciones con deseo de crear otra realidad económica, con valores y al servicio de una sociedad más justa. Por otro lado FIARE también es un agente de la banca popular e ética. Como grupo de personas y organizaciones está convencida de que toda actuación económica tiene un componente ético, con lo cual es algo que siempre hay que tener en cuenta. FIARE se compone en grupos territoriales. En estos grupos territoriales se hace la publicidad, la propaganda y la captación de nuevos socios, así como la toma de decisiones locales. Por otra parte, como agente de la banca popular e ética, actúa como un banco al uso. Desde Regenera estamos convencidos de que apoyando a Fiare podemos cambiar nuestra realidad económica.